es sobre el siguiente tema y dice hasta ahora lo que intento no me ha funcionado esto es algo que también nos pasa me pasa supongo yo que en alguna circunstancia, pasarás, alguna situación en algún entorno, en algún aspecto de tu vida, o lo que estás haciendo no te funciona para lograr aquello que querés bueno, sin juzgar ni a la persona ni a la situación, preguntas de ¿quién sos? al momento de hacer ¿cómo lo haces? y te dejo con esta pregunta y espero que te haya servido, que te sea útil